El presidente famoso Juan Gabriel tenía que agradecerle a doña Victoria, su madre, la vida y no mucho más. Pero, buen hijo y generoso cumplió con la promesa que años atrás parecía imposible. Regalarle la casa donde Victoria Valadez había sido empleada doméstica, sin sábados y con pocos domingos de descanso. El jugo está un poquito ácido, mi hijo. Mamá. Ya le he dicho que no me gusta que ande trabajando. Usted no está en esta casa para andar atendiendo a la gente, sino para que la lo atiendan. ¿no? Los huevitos me quedaron bien sabrosos. Pues, mamá, no me tire loco. Ándele. Deje que le contrate a alguien para que le ayude. ¿Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que qué va a hacer? Descansar, disfrutar su vida, mamá. ¿Y ¿Qué vida, Alberto, si yo no tengo vida? No debería decir eso. Además, yo no le compré una casa tan bella para que usted ande trabajando. Yo no te pedí que me compraras una casa. Bueno, ya, tal vez te Yo le ayudo y desayunamos juntos. ¿Sabes qué? qué, qué? Ya se me quitó el hambre conmigo siempre la justificó. Jamás a mí me dijo mi mamá esto o mi mamá lo otro. La quería, la adoraba. Todas sus casas se llaman Victoria. Tú vas al rancho a Miami y se llama Victoria. Vas a una casa del paso se llama Victoria. Vas a la casa del capulcro se llama Victoria. ¿Qué te dice eso? Muchas casas pudo comprar Juan Gabriel gracias a su éxito, pero esa primera de Juárez, la del Erdo 356, donde su mamá fregó pisos y lavó ropa ajena de sol a sol, esa fue su primera victoria, aunque relativa. Victoria Valadez, que por gracia de su hijo, era ya la dueña de la casa, jamás quiso pasarse a dormir al cuarto que fue de su patrona. Prefirió seguir durmiendo en su mismo cuarto, el de la servidumbre, con su Virgen de Guadalupe al lado. Me enseñó un periódico que él tenía el marcado y que lo traía por donde quiera, pero no se lo mostraba a cualquiera. Como era la Virgen de Guadalupe de su mami, una Virgen de Guadalupe muy humilde, muy modesta. Así fuera en mansiones, él cargaba con esa virgencita y se la ponía en su cabecera, sin ser él guadalupano. Dice que él guadalupano por su mamá. Mamá, ¿qué hace? Que, qué hago? ¿Lo estás viendo? ¿Estoy limpiando? Sí, ya sé. Pero para eso le contraté una persona. Oye, está limpiando los baños. Entonces, ya sé. La voy a invitar a cenar un restaurante muy bonito que queda en el paso. La comida es deliciosa. ¿Ya preparan taquitos de canasta como los que me gustan? Pues no exactamente, pero yo sé que le va a gustar. Ándele. Bueno, pues, vamos. Pero, primero tiene que subir, ponerse bien guapa. Y nos vemos en un rato. ¿Y qué? Yo estoy bien así, mira, nomás le quito el mandil y ya. No, mamá. Mire. Lo que pasa es que es un lugar muy elegante. Usted nada más vaya y se pone bien guapa. ¿Sí? Ándale Mamá, ¿se puede poner uno de los vestidos que le regalé? Estoy seguro que se va a ver chulísima Pues los voy a mirar No te prometo nada Ángale La paradoja fue su gran compañera en aquel tiempo Canción que escribía, canción que se convertía en éxito Pero ni el éxito ni el dinero pudieron convencer a doña Victoria de portarse como rica ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá. Mamá, ¿usted por qué no se ha cambiado? No sé qué ponerme. No, a mí todo esto de los vestidos elegantes, esto no es lo mío. Pero ya le dije, con este vestido, mire, este vestido se le va a ver divino. Sí, además, con estos zapatos... Se van a quitar 20 años de encima. Hasta van a decir que estoy saliendo con mi hermana. No te andes burlando de mí. Yo no me voy a poner ese vestido que parezco una suripanta. Pero, mamá... No. Más bien, vaya y me trae unos taquitos de canasta. Esos que me gustan. Está bien. Pero ahí le dejo el vestido. Piénselo. 1977 fue un año de grandes éxitos. Los discos de Juan Gabriel se vendían como pan caliente. La gente hacía cola para comprarlos. ¿Yo, ¿Qué no dijiste que las 11? Joven, no depende de mí. Yo solo recibo órdenes. ¡Sórale! Pues ¿Por qué te tardaste tanto? Oye, ya, bájale. Pues me viene lo más rápido que pude. Por favor, me pagan con cambio, porque si no tienen cambio no los puedo atender. Gracias. O sea, me hubieras dicho eso antes de formarme, ¿no? Bien. Y ahí surgió el cóctel perfecto: Juan Gabriel, la estrella mexicana en ascenso, y Rocío Durcal, a no. quienes muchos veían empezando el declive de su carrera. Porque venga lo mejor, Alberto. No, no, no. Porque lo mejor ya vino, ¿sí? Que saberte conocido a ti mujer. Estoy hablando en serio, Alberto. Tus composiciones me hicieron regresar a un lugar que hacía tiempo que no estaba y quiero darte las gracias. Ojalá algún día pueda pagarte de algún modo. Para mí el mejor pago es que pues, una mujer así como tú, guapísima, con esa voz, con ese talento, pues que cante mis canciones. Bueno, aunque pues un poco de dinero para el bolsillo no está mal. <risa> bueno, ¿me invitan a su fiesta o qué? Ay. ¿Pero tú de qué hablas, majo? Si tú no necesitas invitación. Qué rápido, ¿me cambias, Alberto? Ay, yo no te cambio. Yo no tengo cambio por nada en el mundo. Bueno, pues tampoco, Alberto. Búscate la tuya. ¿Quién iba a pensar que del encuentro de estas tres personas no solo saldría mucha música, sino también muchas, muchas letras?